para mis familiares. La familia es una construcción social, o bueno, el resultado de sí mismo. Antes de, de nuevo, empezar este video, déjame decirte que tu familia, tal y como la conoces, es producto de una serie de eventos que a lo largo de la historia se han venido dando para que ésta sea así. Te preguntarás a qué me refiero, y espero que en el transcurso de este video, pueda responderte esta pregunta. Por lo pronto, tengo que decirte que tu familia y la institución familiar como tal van a desaparecer, pues la unidad, o más bien la estructura familiar, no es inmune a cuanto cambio tecnológico, social y cultural sucede. Si, drásticamente, todo lo que conocemos como familia en el siglo XXI llegase a cambiar, no sería ni la primera ni la última vez que llegase a suceder, por ejemplo, la idea del matrimonio y la unión únicamente por amor es relativamente reciente y ridícula para algunas sociedades con matrimonios arreglados a beneficio de ambas partes. De igual forma, en estas sociedades se solía y se suele ver a la mujer como únicamente un objeto, nulo de derechos, pero sí de responsabilidades. Es por eso mismo que decir que la familia del siglo XXI es una construcción social no es una idea alocada. Porque en algún punto de tu árbol genealógico, el rol de padre, madre e hijos no existía. Estructuras familiares a lo largo de la historia se han visto exageradamente. Ya el imperio romano tenía más poder sobre hijos ajenos al estado, llevándoselos bajo la excusa de convertirlos en gladiadores. Sin irnos tan lejos, la idea de la infancia es de igual forma bastante reciente porque no fue hasta después del siglo XIX que los niños dejaron de ser tomados como simples adultos pequeños, quienes debían de esta forma cumplir con horarios laborales y ocasionalmente ni siquiera les eran dados nombres. Es evidente cómo se fue construyendo lo que en el mundo occidental conocemos como familia, espero que lo veas. Por otra parte, si lo que queremos es buscar una familia verdadera, o una familia que corresponda a la naturaleza animal de la que procedemos, el panorama se vuelve oscuro, pues nuestros parientes del reino animal no son precisamente algo parecido a lo que conocemos como civilizados. Los padres se alimentan de sus crías, las crías se matan entre sí, y hay un largo etcétera de atrocidades que se cometen en la naturaleza. Por lo que buscar en la naturaleza la estructura de una familia humana que constantemente se encuentra en cambio, no es precisamente lo más acertado. Partiendo de este punto, es obligatorio preguntarse de dónde viene entonces esta concepción de familia amorosa, cálida y acogedora. Pues se debe principalmente a una constante intervención del mercado y de la política, porque, como te dije, después de los cambios ocurridos en el siglo XIX con la llegada de la industrialización, los campesinos tuvieron que emigrar a la ciudad, convirtiéndose de esta forma en obreros, sus esposas en amas de casa y sus crías en adultos en el eterno proceso de la infancia. Debemos abordar este punto con toda la precaución posible, pues como es evidente, los cambios ocurridos en la familia del siglo XIX a comparación con nuestra actual sociedad son muchos. Para nadie es un secreto que la estructura familiar que en este momento conocemos no es más que una institución predeterminada que te prepara especial y únicamente como servil mano de obra, donde de manera casi primitiva se le enseña al individuo a no ser cabeza sino cola donde, del mismo modo, el individuo es concientizado sobre la existencia de las jerarquías y se le hace saber que hay una autoridad a la que obedecer, que hay responsabilidades y que de igual forma hay castigos. El tratar de encontrar las raíces de la familia original nos remonta, evidentemente, a nuestros patrones evolutivos, quienes nos llevaron a afianzar esta técnica de vivir en conjunto, los primeros homínidos vieron la efectividad de cazar, vivir y luchar en pequeñas tribus. Y todo lo que nos parecen abstracciones evolutivas, se terminan por objetivizar en nuestro presente. ¿O es que acaso ya no vivimos en pequeñas tribus que ya no son de tierra, sino más bien jaulas de acero? ¿Acaso ya no necesitamos a otras personas para nuestro propio desarrollo? He ahí quizás un problema que se avecina. ¿Cómo se aprovecha el mercado de nuestra concepción de familia? Espero que al igual que a mí te intrigue esta pregunta, pero por ahora lo dejaremos para un próximo video. Lo que realmente debemos hacer para concluir es evaluar qué tan importante es el núcleo familiar y por qué tenemos que dejar de lado el anarquismo en la familia. Pues esta construcción social te ha y me ha mantenido vivo hasta el momento. La familia ha evitado que nos convirtiésemos en animales solitarios. Nos ha evitado una constante mortalidad de infantes y en la sociedad termina por funcionar como célula ante toda otra institución. De igual forma, es esta quien termina dando funciones de escuela de la vida y prepara al individuo, quizás erróneamente o quizás no, para un futuro como fuerza laboral. ¿Conoces a Franz Fanon? créeme que yo tampoco lo conocía de a mucho, sinceramente lo descubrí mientras buscaba sobre qué escribir. El caso es que Fanon dijo alguna vez que la sociedad es verdaderamente el conjunto de familias. La familia es una institución que anuncia una institución más vasta, el grupo social o nacional. Y partiendo de este mismo punto, tengo que decirte que todo lo demás que en la familia no sea netamente natural, no es más que puro romanticismo